Estoy sintiendo el vino. Y a mí me dice: Enfrente de todo el mundo. Y tú pareces prostituta. Y <tose> detrás de mí. Hablo mal de mí. Y lo escucho. Lo veo. Pues soy una chingona. Salud. Hola, monís. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hace poco llegamos a 300.000 mil suscriptores aquí en este canal, así que decidí hoy hacer un Q&A, preguntas y respuestas que me mandaron por Instagram. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, aquí les dejo. Hoy decidí sentarme aquí a responder todas sus preguntas. Hay muchas preguntas muy, muy jugosas, muy picantes, muy... Y no solo vamos a estar respondiéndolas Vamos a estar pintando No sé si ustedes ya saben, pero mi hermana Ya pronto va a estar abriendo su Salón de uñas aquí en Corea Le quise regalar algo en especial Soy pésima dibujando, soy pésima pintando Pero pues mientras que Pintamos y respondemos Preguntas, necesito como relajarme Un poquito, así que hoy decidí Tomar un poquito de vino Creo que es francés Porque no lo puedo leer Grand terroir bordeaux super ¡Ah, chinga! ¡No! Salud, chin, chin! Gracias por estar aquí en este canal. Bienvenidos a la familia. Antes de empezar a dibujar, primero hay que responder algunas, ¿vale? ¿Crees que llegaría a gustarte una persona de tu mismo sexo? Tal vez sí, la verdad. Yo soy una de las personas que siento que me gusta la gente por su vibra, por su energía. Si algún día me empieza a gustar una chica, pues, pues así va a ser, ¿no? Aún no me ha gustado ha gustado una chica. He visto a una persona, una mujer, y he dicho, wow, hot. Pero aparte de eso, no. ¿Con qué youtuber nunca colaborarías otra vez? Pues la verdad no he hecho muchas colaboraciones Y yo solo hago colaboraciones con gente que conozco Que son mis amigos Si no son mis amigos no voy a colaborar con ellos Primero quiero conocerte mejor y ser tu amiga antes de colaborar Como que necesito esta conexión Necesito esta química con esta persona Para poder hacer un video divertido Antes de seguir con las preguntas Voy a ir a dibujar lo que voy a pintar hoy, así que ahorita regreso. Mi mamá es ceramista, mi hermana aprendió diseño y yo, no sé por qué, soy la única de esta familia que no sabe nada del arte, así que no me juzguen, ¿ok? Pero ve, mi hermana se parece a Stitch, como de Lilo y Stitch. Decidí pintar Stitch, la verdad se ve deforme, da un poquito de miedo, pero está bien, está bien, aquí no tenemos expertos y le puse mur arriba, porque así se llama su salón de uñas, así que me estoy poniendo un poquito high por el vino ahorita, pero... Ah, chinga, se cayó agua aquí. Pero vamos a seguir con las preguntas. Híjole, ya me estoy poniendo un poquito tipsy. ¿Algún día vas a regresar a los Estados Unidos o México? Y si regresas, harías un blog. Obviamente, sí quiero regresar a México para hacer más contenido. Obviamente, voy a salir con mi marca de skincare. Por si ustedes no saben, pero siempre estoy hablando sobre mi marca de skincare en mi canal de vlogs. Si tampoco me siguen ahí, vayan a seguirme ahí. Muy pronto voy a lanzar mi, mi marca de skincare y lo voy a estar vendiendo en México. ¿Por qué me estoy emborrachando already? Uf no lo hice mal, güey no sé qué estoy haciendo. What the fuck? Ya estoy sintiendo el vino. No mames que me preguntaron esto. Casar, matar o besar entre solecito, Sumini y Anthony. Por si no vieron mi video pasado, aquí les dejo. Hice un video con mis amigos Sumini y Anthony. Y yo Solicito, la conocen. Casar me casaría con Anthony. Porque lo conozco súper bien. Es mi mejor amigo. Yo sé que estaría muy feliz y cómodamente casada con él. Matar o besar, Solicito o Sumin. ¿A quién quiero matar? Porque Sumin tiene novia. Y no quiero faltarle respeto. Lo voy a matar. <risa> y voy a besar a Solecito. ¿Vale? Chicos, creo que fue mala idea empezar a tomar vino. Ahorita a las 2. Porque luego a las 6 tengo que ir a hacer otro video con una amiga. Y ahorita ya estoy como medio... ¿Alguna vez te agarraste a piñazos, golpes con alguien? A golpes, no. Le he echado mi cóctel en la cabeza. Pero así de puñetazos, no. En mis sueños... Muchas veces. No creo que soy una persona tan <risa> violenta. ¿Qué te gusta más de ti? ¿Tus boobs o tu colar? Bueno, ¿por qué de las dos? Porque me gusta mucho mi corazón, me gusta mucho mi personalidad, me gusta mucho mi ojos, pero de los dos diría mis boobs, porque mi cola aún siento que están minis, muy chiquititas quiero que crezcan un poquito más ¿qué youtuber te caen mal? me preguntaron muchísimo esto, ¿qué youtuber me cae mal? chicos, sí tengo a algunos youtubers que la verdad me caen pésimo pésimo, no, no les voy a decir quién porque no quiero empezar drama soy humana, obviamente voy a tener gente que no me cae bien, van a haber gente que no le caigo bien, viceversa. sus fans me van a atacar, a ver si voy a poder regalarle esto a mi hermana, pero pero pues sí, no, aunque me salga feo, es un regalo, que le guste. Siguiente pregunta. Ah, no, antes de pregunta, quiero quiero otra. ¿Alguna vez un ex se enojó por tu forma de vestir? Varios exes se han enojado por mi forma de vestir, la forma en que, como estoy con mis amigos, se ponen muy celosos. O sea, mi novio ahorita no se enoja por cómo me he visto. Pero a veces me ve, me dice como, ay, te puedes tapar un poquito. No le gusta ver como los otros hombres o como las otras personas me ven a mí. Porque se imputa. Y yo lo respeto, así que con que no me diga no te pongas eso. No hagas eso. Entonces estoy bien. Nunca te planteaste dejar de ser youtuber y ser actriz. Amo que piensen que puedo ser actriz. Pero aquí en Corea, con esto y con esto, no creo que pueda ser actriz. Este segundo no sé actuar, no creo que pudiera ser actriz aquí en Corea. Tal vez en México si necesitan a una chinita, llámeme. Has tenido experiencias con un idol de K-pop? Sí, sí, quiero. Conocí he conocido varios idols. Conocí a Super Junior. Hablé con uno de ellos. ¿Quién más? Pero son como idols de hace mucho. O sea, Super Junior, FT Island, si ¿sí conocen. Creo que esos dos grupos fueron los que como que conocí. Pero si quieren un story time, déjenme en los comentarios abajo. Porque con un grupo fue una mala experiencia y con el otro fue EX. ¿Qué es lo más feo que han dicho de tu hermoso cuerpo? Oh, gracias. Lo más feo, uf, he escuchado de todo. La verdad, esto es como neta un story time. Pero cuando estaba como en medio de mi trastorno alimentario y todo, todo ese rollo. Decidí ir al gym un día porque quería bajar de peso. Fue antes de que conociera a mi novia ahorita, entonces fue antes de que empecé a saber qué hacer en el gym. Empecé a tomar clases, personal training. Siempre comentaba sobre mi cuerpo diciendo como, oye, deberías de decirle a tu mamá que gracias por tu cuerpo, ¿no? Y yo, ¿qué? Dile a tu mamá que estás muy agradecida por tu cuerpo porque tienes unas chichis Fuck, literal fue como acoso sexual Y luego estamos haciendo ejercicio Así estaba un señor haciendo ejercicio Al lado de nosotros como X, no lo conocía Ni nada, eh, y el güey llega Y le dice al señor como ¿No crees que ella es muy bonita? Y el señor pues ¿Qué va a decir? que No, está muy fea, no no, no va a decir eso Entonces me ve Miss y dice Sí, está muy bonita, está muy bonita Y yo, gracias, qué raro que se está preguntando eso a otra persona el Entrenador le dice al, al señor Pero ¿No crees que se vería muchísimo? Mejor si bajara un poquito de peso y el señor se queda como, puta madre, que digo? Todo el tiempo me decía, por lo menos tienes tus chichis Porque necesitas bajar de peso, te verías muchísimo mejor Y siempre escuchaba eso, desde la uni Eres muy bonita, nada más que te verías mejor si bajaras de peso Pero lo dicen así de que, no te ofendas Pero mucha gente comenta sobre mis boobies Porque piensan que me los hice Y hasta en los comentarios en YouTube y en mensajes Siempre me dicen, oye, ¿cuándo te hiciste los boobies? ¿Cómo te los hiciste? No sé qué, ¿te los hiciste en Corea? Y todo eso, no me las hice son naturales. Ya no puedo, ya no quiero. ¿La gente te reconoce en Corea por tus videos en YouTube? Cero, nadie. Obviamente no, porque todos mis suscriptores de Latinoamérica o España. Hay algunas personas que viven en Corea, pero nunca me he topado con alguien. Este, mi hermana sí, pero pues si me ven por las calles, dígame hola. Estoy emocionada por tu marca de skin skincare. Ya tienes una fecha para el lanzamiento. No una fecha, fecha, pero pronto. O sea. Pronto, porque siempre me preguntan sobre los coreanos si son buenos en la cama, cuánto tiempo tardan en tener sexo O sea, gente, tienen que entender que esto no, lo del sexo, no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con el país Es dependiendo de la persona, depende de sus valores, depende de la pareja, todo depende, así que déjenme preguntarme si son buenos si los tienen chiquitos, si los tienen grandes, en cuánto tiempo, porque no sé. Yo no he dormido con todos los coreanos de este mundo. Perdón, estoy un poquito... ¿Qué piensan los coreanos de tu escote? ¿Cómo es vivir con chichis grandes aquí en Corea? Así que aquí les va. Como les había contado ahorita, sí comentan mucho. Sí comentan mucho sobre, sobre mis hermanitas. Escote, obviamente mis novias pasado, mi familia a veces, me, mis amigos a veces me dicen que... Porque enseño mucho el escote, eh, soy más latina y así. Y creo que muchas de las veces, si yo fuera una coreana coreana, creo que me dirían algo más. Pero porque soy coreana latina de México y actúo así, la gente nada más dice, ah, está bien porque es chi está bien que se enseñe el escote porque es ella. Se le ve más natural que se le vea el escote. Si fuera una coreana coreana, creo que me dirían algo más. Había hablado de esto mucho en mis otros videos, pero antes mi mamá como que me decía como, ay, haz algo con tu escote para que no se te vea porque te están viendo feo. Y yo siempre le digo como, oigan, es su culpa por estar viéndome así. No es mi culpa que por él... Tengo que estar poniéndome ropa que no me gusta. Otra cosa, la talla de la ropa aquí en Corea muchas veces es free size. O sea, solo tienen una talla para todo el mundo. Que se me hace ridículo, pero bueno. Entonces cuando me compro algo, a las otras coreanas se le ve normal así. Pero a veces cuando yo me las pongo, se me ve el escote. Porque pues, así es. O sea, créeme, cuando compro algo, cuando me compro una camisa, no yo no soy la que me estoy bajando más... La camisa para que se me vea. Y sí hay un sentido aquí en Corea. No sé si solo es en Corea. Pero lo que noto es que si una persona. Si una coreana más como chiquita. No voy a decir planita. Delgadita. Se viste. Igual que como yo me he visto. Pero como tengo un poquito más curvas. Obviamente me veo un poquito más escandalosa. Pero nos estamos vistiendo de la misma forma. A veces es muy chistoso porque estoy caminando con mi novio. Y se me ve un poquito el escote. Tengo como un crop top. Se me ve un poquito aquí. Estoy caminando. Las señoras pasan, me ven y me ven como una cara de... Así que me están juzgando de qué. Y Neam se empieza a reír y me dice... Esa señora te acaba de juzgar. Duro. Y yo... Oh. No sé, la verdad me cae muy mal porque... Yo me maquillo como quiero maquillarme Yo me visto como yo quiero vestirme Y a veces hay gente que pues me juzgan Y me ven feo Creen que nada más porque se vea un poquito de mis hermanitas Chiquitas bonitas Voy a ser una persona mala, no sé Una de las cosas que me ha pasado de hecho en la universidad Fue que un día llegué con un outfit así No se me veía el escote, nada Un ami amigo se puso todo de verde Desde aquí hasta abajo, verde Y yo le digo, güey, parece soldado Y a mí me dice, enfrente de todo el mundo ¿Y tú pareces prostituta ok pero, pues, ¿qué vamos a hacer con gente así? El chico que pidió tu número en el gym, ¿lo volviste a ver? Sí, lo veo casi todos los días porque, pues, vamos al gym al mismo tiempo. Pero después de eso, nada más nos saludamos y ya. Otra pregunta, ¿no te ven raro las coreanas por tú tener, tener chichotas? No me ven raro. Creo que me ven con celos. Ah. Creo que también la sociedad aquí en Corea está cambiando. Que hay muchas coreanas que ahora, cuando voy a comprar ropa, llegan y son súper buena onda y me dicen, me encanta tu cuerpo, te ves súper bien y me hace sentir muy bien. Y especialmente por mis chichis. ¿Cuándo fue la última vez que por tomar alcohol vomitaste? Uy, no me acuerdo. La verdad no vomito muy bien. Casi no vomito. Estoy pensando si quiero otra copa porque ya llevo dos. Ya son las tres. Ya me tengo que salir en dos horas. Una más y ya. Una más. ¿Vale? Solo es media botella. ¿Cómo te diste cuenta que también sentís cosas por las chicas? Creo que me malentendieron en mi video pasado donde hablo... Sobre cómo estaría interesada en tener una relación sexual con una mujer. Hay gente que piensa que soy bi. Yo no me considero bi porque me encantan los hombres. Lo único que digo es que si algún día me enamoro con una chica, pues me enamoraré con una chica y ese día... Podré decir que soy bi. Pero aún no. Que es como experimentando con mi sexualidad. Tratar de diferentes cosas. Soy una persona que le gusta experimentar con muchas cosas de la vida. No solo sexualmente. Y ya, eso es todo. Ahorita, por ahorita estoy muy muy enamorada con un chico. ¿Pudieras eliminar una cosa del mundo qué sería? Quisiera eliminar muchas cosas del mundo. Quisiera eliminar el odio, el racismo, el clasismo, el sexismo... Muchas cosas en el machismo. ¿Qué prefieres? ¿Mujer coreana o latina y por qué? ¿Mujer? No importa que sea coreana, latina, gringa. Las mujeres somos las más chingonas y ya. Eso es todo. ¿Eres zurda? De hecho, nací siendo zurda. No sé a cuántos años tuve, pero mi papá me hizo aprender a escribir con mi mano derecha. Entonces, ahora soy ambidextra. Así se dice. Uso las dos manos. Pero de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita que estoy pintando, solo uso mi mano izquierda. Para maquillaje, para todo lo artístico, para todo eso, izquierda. Cuando como con paliños, izquierda. Para la escritura, ejercicio, deportes, por ejemplo, cuando hacía tenis. Todo eso, mano derecha. Aquí estoy. Entonces, en la escuela, en la secundaria, y siempre teníamos que escribir como un chingo. Nos dolía muchísimo el brazo y la muñeca. Entonces, había gente que ni podía seguir escribiendo porque le dolía. Y siempre estamos como copiando a la persona al lado. Pero yo sí podía, porque primero escribía con mi mano derecha y cuando se me cansaba, izquierda. Derecha, izquierda. Y así lo hacía. ¿Qué es lo que menos te gusta de México? La inseguridad. ¿Te critican en Corea por ser youtuber o te ven raro? No, aquí en Corea ser youtuber es como... ¡Oh my God! ¿Eres youtuber? ¡Wow! Hasta se ponen celosos. Youtuber en Estados Unidos y en Corea ganan muchísimo más dinero que en Latinoamérica. Y hablar sobre esto del dinero y YouTube es demasiado complicado, así que no les explicaré en detalle pero sí, los youtubers que tienen la audiencia mayor en Corea y en Estados Unidos ganan muchísimo más, como hasta más del doble que ganamos nosotros, que mi audiencia es más latinoamérica entonces pues aquí en Corea, como no saben eso cuando saben que tengo 300 mil suscriptores aquí en mi canal piensan que soy millonaria <risa> no lo soy ¿a qué te dedicas? soy Creadora de contenido, o sea, este canal de YouTube, mi canal principal También tengo otro canal de YouTube, que es mi canal de vlogs Donde subo mi día en día, aquí en Corea Tercero, estoy empezando mi marca de skincare, que van a poder ver Cuarto, estoy empezando otro proyecto, les contaré más, creo que mi canal de vlogs Pronto, empezaré un podcast también, así que eso es lo que hago Cuando necesito más dinero, como les digo, o sea, esto YouTube, no gano mucho dinero Si necesito, a veces trabajo como traductora, también a veces enseño inglés o español a coreanos. ¿Venderás por Amazon? Sí, baby. Mercado Libre, Amazon. Les explico más en otro video. ¿Te consideras extrovertida? No me considero. Soy soy una persona que estoy como triste, deprimida en la casa sola y luego cuando estoy con gente automáticamente tengo energía. ¿Has tenido problemas o rayes con alguien de YouTube? Personalmente, sí. ¿Para qué necesitamos todo ese drama? Me estoy poniendo, estoy un poquito peda. Uh. ¿Por qué tanta gente quiere saber una youtuber que me caiga mal? ¿Por qué ya no trabajas con... No voy a poder el nombre? Pero fue una influencia con la que trabajé La verdad, había hecho un story time de esto Lo grabé, lo empecé a editar Pero no acabamos tan bien Así que subir ese video sintió como si estuviera empezando drama Y drama, o sea, negativa, ya saben Así que la verdad no sé si lo quiero subir o no Lo tengo grabado, lo puedo subir cuando quiera ¿Cuál es tu técnica de seducción? Ok, siempre les digo esto a mis amigas A las que no necesitan especialmente con un coreano. Es que siempre los veo en los ojos, así. Cuando me están hablando, los veo así. Y yo soy la que les pregunto más y más sobre su vida, su vida personal. Mucha gente, las mujeres, se quedan calladas hasta que le, el hombre le pregunten más cosas y hable sobre su vida. Pero no, yo... A lo contrario, yo le pregunto más al hombre. El punto es que siempre cuando me está hablando lo veo así. Y muchas personas, o especialmente los coreanos, se ponen muy tímidos cuando lo empiezo a ver en el ojo. Sin final como que... se caen. Y creo que eso es como... ¿Cómo le hago con los coreanos? ¿Tienes una foto de cabello largo? Sí, aquí lo dejo. Tan. Me estoy dando cuenta que les gusta mucho el story time. ¿Quieren saber más story times? Déjenme en los comentarios. Es que no sé. Hay muchas cosas que he hecho en mi vida que son muy locas. Y muy atrevidas, pero no sé qué contarles. O, como no sé, no sé si eso es una experiencia loca para hacer un video. Muchos de mis amigos coreanos, cuando les cuento de las cosas que me han pasado, me dicen: Wey, necesitas hasta escribir un libro. Pero es que no sé, no sé qué son las partes que quieren saber de mí. ¿Te llevas bien con algún ex? Son amigos, ya no hablas con ninguno. Con mi ex tóxico en el que hice mi story time antes, cero. Cero que ver, lo bloqueé de mi vida. Su mejor amigo, de hecho, me llamó borracho. Me llamó como dos, tres veces después de que cortamos. Y hasta me dijo que le gustó y que me ama y que no sé qué. Pero bye, bloqueado. Eh, mi otros exes, tengo dos que sigo siendo amigos en Instagram. Pero no hablamos, nada más likeamos las fotos y ya. ¿Alguna vez te ha tratado mal un youtuber o famoso que hayas conocido? Esto también es parte de la historia del story time con el K-pop idol. Pero sí, un famoso sí me ha tratado mal. Un youtuber me ha tratado mal, pero no enfrente de mí. Detrás de mí. Ha hablado mal de mí. Y lo escucho. Lo veo. Lo escucho. Ni me conocen. ¿Con cuál youtuber mexicano te gustaría colaborar? Majo, soy súper fan de ella Y me empezó a seguir en Instagram Así que ya somos amigas Majo, si estás viendo, voy a México, vamos a colaborar ¿Qué talla de bra usas? Que no les puedo decir como un número o una letra Porque siento que es muy diferente dependiendo del país y de la marca Este video nada más iba a ser como un Q&A Preguntas y respuestas divertida, mientras que pinto Pero se volvió en un Q&A emborrachándome A las 2 de la tarde no fue una buena idea porque ya estoy sintiéndome muy peda. Sí. Si te dieran la oportunidad de pagarte una cirugía, ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías? La verdad, no cambiaría nada de mi cuerpo porque el cuerpo es algo que tú puedes cambiar con ejercicio, con la dieta, que... Sufrir tanto con cirugía Si tú lo puedes cambiar tú sola Y después sentirte tan orgullosa Te hubieras operado si tuvieras pechos pequeños Nel pastel Si tuviera los pechos pequeños me pondría estos outfits Que son tan oh, Se ven super hot Si tienen los pechos pequeños que no los puedo poner yo Ya estoy borracha, no sé qué hacer Quiero seguir tomando Pero siento que no debo Solo me falta esto Iba a hacer otro video arreglándome mientras que me emborracho y tomo tequila. Pero esto ya se volvió un video así emborrachándome. Así que si quieren ver otro video emborrachándome yo sola con tequila. Déjenme en los comentarios abajo. Tal vez lo hago. Otra vez. No sabía que me iba a emborrachar tan rápido conmigo. Pero ya. Esto es lo que pasa cuando tomo a las 2 de la tarde. Tal vez si hubiera hecho este video a las 6 de la tarde. 7. 8. No me emborracho tanto. Tan rápido. Pero ahorita no sé. No sé. ¿Qué estoy diciendo? Fuck. ¿Qué haría si te hacen infiel, güey? Es que... De hecho, nunca le... No le he hecho el story time de mi primer novio. Que fue infiel como tres veces conmigo. Se los voy a hacer muy pronto. Pero, ¿qué haría? Lo que hago es... Me quedo callada y me voy. Me largo de esa relación. No me peleo con esa persona porque... ¿Para qué? ¿Le propondrías matrimonio a tu novio? La verdad, lo he pensado mucho. Si yo lo quiero hacer o yo quiero esperar a que me lo haga. Yo soy la que... Le pedí que sea mi novio Yo soy la que pedí por su número y todo Así que para el matrimonio Yo quiero que me lo haga Pero si se tarda Ahora sí yo no se lo voy a hacer Ay no mames Ya me estoy... Se ve se mi ojo Que ya se está cerrando poco a poco Es que las coreanitas Yo por lo menos no me pongo roja Cuando me emborracho Mis ojos se cierran más y más y más Ya no van a poder ver mis ojos bien Al final de este video Porque ya estaba emborrachándome Ay no, ya me la acabé Quiero otra, quiero ¿Sí? otra ¿Me tomo otra? Siento que este video va a ser como 30 minutos, pero sé que van a ver todos mis videos. ¿Me tomo otra? güey. ¿qué voy a hacer con esto? Será una copa más. Y ya, y ya. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo más me gusta es que soy muy leal. Si soy tu amiga, 100% hasta el final. Lo que hagas que hagas, voy a estar contigo. Y me gusta mucho mi personalidad, que tiene mucha energía... Que trae mucha energía. Pues una chingona. Salud. ¿Tienes OnlyFans? No. ¿Cuál ha sido la peor etapa de tu vida y cómo hiciste para superarlo? peor etapa fue cuando vine a Corea para la universidad. Cuando me llegó la depresión y la ansiedad y todo eso, el trastorno alimenticio. Y para superarlo, mucha terapia en busca de amor propio, conociéndome a mí misma. ¿Tú perreas sola? Yo perreo sola, sin música, no importa dónde estoy. Yo perreo. Ah. Y bueno, esas fueron las preguntas de este día. Voy a tratar de acabar esta pintura. Ahorita regreso. Wait, ok. Vean, acabé con Stitch y ahora estoy pintando el resto. Pero solo me dieron esta bocha. Está pequeña. Entonces estoy como. Sigo tomando. Chin chin. Ya acabé con la pintura y se ve horrenda. Por cierto, sí. Tengo otra copa de vino. Tengo problemas de control. Pero bueno, ya acabé. Ya no sé qué más hacer porque se ve horrible. Y siento que si lo toco un poquito más se va a ver peor. No se los quiero enseñar, pero así está. Así me quedo, está horrible Sí es stitch, aunque no parezca stitch Parece un most, otro monstruo, pero es stitch Por lo menos lo acabamos Siento que necesito agua Ay, ay, ay. Ya no creo que puedo tomar más. Voy a acabar este video aquí. Finalmente este video siento que va a estar súper largo. No sé cómo lo voy a editar. Y editando, perdón. Pero acabamos con la pintura. Y espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. No olviden a darle un like. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Esperen por el lanzamiento de mi marca de skincare que viene pronto. Y los veo en mi siguiente video. Adiós. Thank you.